consiguió. Pero esa es mi opinión. Eso no quiere decir que usted tenga que coincidir conmigo. Este es un espacio democrático y usted puede expresarse, puede decir lo contrario. Amigas y amigos, Siquio NG de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís, está entre los alcaldes mejores, valorados, del país, amigas y amigos. Ahí está. Valoración principales alcaldías en República Dominicana. Valoración de las principales alcaldías de República Dominicana. Siquio NG de la Rosa está de número 5. Número 5 entre los mejores alcaldes del país en valoración Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte tiene un 75% de aprobación Abel Martínez de Santiago 63% Cholitín Dulut de Higüey tiene un 60%. Kelvin Cruz de la Vega tiene un 58%. Siquio NG de la Rosa, 52%. José de San Cristóbal, 51%. José Andújar, 49% Cristian Encarnación de los Alcarrizos 41% Manuel Jiménez Santo Domingo Este, 40% Carolina Mejía 53% 1, 2, 3, 4 5, 6 Corregimos, Siquio es el número 6 De los alcaldes Mejores valorados de República Dominicana completa. Amigas y amigos televidentes, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con esta valoración sobre nuestro alcalde Siquio NG de la Rosa? Es el sexto alcalde mejor valorado del país de acuerdo a esta medición que está circulando. Amigas y amigos, ¿qué ustedes creen? ¿Están de acuerdo? ¿Valoran en su justa dimensión el trabajo de Siquió? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que lo está haciendo bien. Yo me llevo de las estadísticas. Yo creo en las estadísticas. Y eso es una valoración. Vamos con la gente. Diga usted. Buenas noches. Está de acuerdo. Ramón Rodríguez, día de la Alta Gracia. Está de acuerdo, Ramón. Mira, esa encuesta fue hecha aquí en República Dominicana, o fue hecha en China. Bueno, en San Francisco, dice la encuesta. Pues hay hay problema, mi hermano, hay problemas porque es que esto está lleno de basura, esto se ha vuelto un basurero, San Francisco, últimamente. Entonces, ¿cómo viene de que a tirar? No, eso está mal hecho. Muchas gracias. Él dice que no, que no cree en la encuesta. Vamos a ver, ¿quién más están de acuerdo con esta encuesta Colócala en pantalla, el sexto alcalde mejor valorado del país después de Carolina Mejía, después de Carolina Mejía, amigas y amigos, ¿eh? es un gran tema, ¿no? Esto es para los adversarios del ayuntamiento, ¿eh? ¿Ay, ¿Qué van a decir ahora con esto? ¿Qué se puede decir ahora con esto? está como sexto como sexto alcalde en valoración y no es fácil, ¿eh? Eso quiere decir, eso quiere decir, amigas y amigos, que el trabajo de esta administración municipal ha llenado las expectativas y ha dado resultados. Ha dado resultados. Ahí está la firma de la encuesta, la firma de la encuesta, que es, la encuesta se llama SISGLO, Sistemas Globales, y fue realizada del 15, eso fue en este mes, del 15 al 17 de abril, 660 muestras en cada municipio. 660 muestras, es decir, que consultaron a 660 personas, le preguntaron sobre la gestión de cada uno de esos incumbentes, de cada uno de esos alcaldes, y votaron favorablemente. ¿Eh? Felicitamos a Siquio N.G. de La Rosa por su alta valoración en esta medición. Está incluido entre los primeros alcaldes del país. ¿Eh? ¡Qué golpe! ¡Qué golpe, amigas y amigos! Bueno. Cambiemos radicalmente de tema. Y este tema, en vez de alegrarme, el tema de Siquio me dio alegría. Porque yo soy un simpatizante de Siquio. Bueno, por este tema, el que viene no me da alegría. Me molesta, me irrita. No me agrada de ninguna forma porque creo que es un abuso. Es una atrocidad que no tiene razón de ser eh, ni debe ser. Todos sabemos la lucha que se tiene en el país... Por conseguir, por conseguir que se le entregue a los trabajadores de sus ahorros el 30% de los fondos de pensiones. Bueno, pero tenemos una intervención telefónica. Buenas noches, diga usted. Bueno. Buenas noches. Adelante. Ahora mismo, en la avenida Libertad... El de Mille está llena de, de neumáticos prendidos, incendiados. no puede ser. Pero, sí. Ahora mismo. Sí. ¿Neumáticos? Sí. sí. Muchas gracias. Eh, eh, pero yo no entiendo eso. ¿Cómo? Si se llegó a un acuerdo hoy. Si se llegó a un acuerdo hoy. Amigas y amigos. Entre las autoridades entre los grupos populares, bueno, el colectivo de organizaciones populares, porque el Falpo no fue partícipe ni fue parte de la convocatoria a paro a huelga para el día 28, es decir, para el día de mañana, y se determinó dar un plazo de 21 días para que el Estado Dominicano, para que la presidencia, las autoridades, comenzaran a resolver las demandas, las reivindicaciones. Entonces, ¿qué es esto? Gomas encendidas. No lo entiendo. O alguien quiere joder la cosa, o los organizadores no tienen control sobre los muchachos, sobre el equipo operativo de la, de la huelga. Vamos a decirle así, el equipo operativo. Porque hay un equipo logístico que es el que negocia, el que habla con las autoridades y hay un equipo operativo, el que actúa en consecuencia. De eso es que se trata. O es un relajo o alguien quiere quitarle credibilidad a estos grupos. Porque se llegó, se pusieron de acuerdo. Tenemos una intervención. Buenas noches. Buenas. Buena. Adelante, hermano. ¿De dónde? Chique, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, Chique? Bien, bien, bien, hermano. Villa Duarte. Diga usted. Y Duarte. El problema es que, fíjate bien, dice un buen asistente del presidente. Sí. Que legalmente creemos en muchas cosas. Pero eso me enseñó una página ahorita que en 20 años no se hace eso. <risa> Oye, con, con 10 mil millones de pesos. ¿A dónde van a hallar tú ese dinero? A tan cara que está la cosa. Yo quiero que tú me analices eso. Ay, Dios mío. Dios mío. 10 mil millones de pesos. Entonces, ¿tú no crees en el presidente? En. Ta años lo hacen. Ay, y apenas cumplirán sus cuatro años. ¿Cómo que apenas cumplirán sí? cuatro años? Pero son ocho años, el proyecto de ocho años de Luis Abinader. Oh, Dios, pero es que, es que estamos mal, hermano. Ay, estamos mal, no estamos bien, ¿no? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Usted sabe lo que está pasando por el país. Mira cómo este pueblo ha una gestión ahí sin tener ningún tipo de gobierno. Con ustedes se le olvidó. Y ahora este gobierno está acoplado. Eh, o sea, el síndico. El síndico. Ay, ay Dios mío. Y mira cuánta aleluya. Cua, esa, esa gobernadora, esa es más que música. ¿Qué es lo que es esa? Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es esto? Él no cree en el presidente, pero tenemos que creer en las autoridades, hay que creer en las autoridades, ¿eh? hay que creer, se debe creer en las autoridades, no podemos ser pesimistas, no se puede ser pesimista, ahora son 10 mil millones ¿eh? que hay que buscar, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda a las autoridades y sobre todo al presidente de la república. Tenemos otra intervención, buenas noches. Buenas sí, sí, sí. Digo usted. Daniel de Pontón Diga usted hermano, adelante ¿Cómo está? ¿Están todos bien? Oye Chiqui, yo te voy a decir algo así sí. eh, Es que a esa gente no se le puede traer, Porque mira, eh, hay un funcionario que es de, de aquí mismo De Pontón que hoy me tocaba Pero tú quieres ver lo, lo, lo más mentiroso que es el señor Y es mi amigo personal Pero es mentiroso, esa gente no te puede